de ti Ya, <risa> hay un problema <¿no? risa> Uy, espectacular la escena Estaba sacando un pescado y le picó la caña Anda bien este equipo eh. Están haciendo bien las cosas no, trabalo y sacalo no. por, por lo menos con una cena ajena boludo Bueno, se, seguimos la cena Otro pique para que vean la intensidad del pique de todos matungos grande. ¿eh? Mirá la, la cola azul tiene. Tiene la cola azul, mirá qué pescado. Trae un poquito más, trae un poquito más. Oh, más. Ahí no. está, mira que pescado No. Eh. Eso es para <risa> que claro. veas que soy buen compañero. ¿eh? Claro, claro. ¡Qué compañero tenés! Genia total ¿Qué es que es ese no, no, Era grande, eh. Era no, no, grande, porque... Con esto me retiro. Ya está hoy. No, Vamos con la foto. 55. 55. Y un poquito 55, más ¿Sí? también. Sí, un poquito no, más bueno, también. Bueno, bueno. Ahí. Ahí. Sí.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 También son boyas de poluretano. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe, podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215952801 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berizo.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 aquí en el crucero San Bocán haciendo una pesca que le denominamos pesca de altura y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles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 Shimano, de la marca Shimano, para Pejerrey, una caña toda de grafito, de 4 metros 10, ¿sí? con los paseiros de óxido de aluminio, con el reel Shimano también FX, ¿sí? es el FX C3000 en este caso, un reel de 3 rulemanes, con anti-reverse instantáneo, ¿sí? que frenan todos los puntos, carretel metálico, manivela metálica, un caño el reel, un caño, funciona muy muy bien, un reel eterno para usarlo toda la vida prácticamente eh, bueno que viene en combo con la caña como decimos de 4 metros 10 excelente esperamos su consulta y nos vemos en la próxima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 el Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11-63-98-59-96.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 Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Gerlain. Dispone de tres embarcaciones Tracker pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Temporada 2022 en Laguna La Picasa, pesca junto a Raymond Pesca, con el guía Ramón Garcilazo. celular de contacto 3462 220669 Laguna La Picasa, pesquero el amanecer, en Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno,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 Bueno Santi, ya estamos ya prácticamente finalizando la jornada, realmente una jornada muy entretenida, hicimos unas cuatro horitas de pesca, cuatro horas y media y mucho pescado, mucha cantidad de pique, mucho pescado lindo de medida como este de 25, 28 centímetros, bueno sacamos algunos también de mejor tamaño que ya habrán podido apreciar en las imágenes, así que bueno, vamos a pescar un ratito más y ya vamos a estar haciendo el, el cierre de la noche. Bueno, camino con una linda captura de Santi, espectacular, realmente es fantástico. Un día, nos tocó un día bárbaro en Laguna de la Zoraida, pesquero Luis Robea, acá con la guiada de Santiago Gerlein. Una jornada puro pique y un tamaño de pescado que realmente entusiasma, entusiasma. Está empezando a el un poquito mejor. Hermoso Santi. en otro mediano lindo Santi. Che, realmente una jornada fantástica hoy. Muy, muy buen pique, mucha actividad, hemos observado mucha cantidad de pescado, que realmente es parte, está picando bien arriba como le gusta a todos los pescadores de pejerray. Fíjate la distancia, 10 centímetros ahí. 10 ¿Centímetros? Sí, sí, sí. Así que bueno, che, la invitación, bueno, para todos los aficionados que, que ya te conocen, clientes, amigos, bueno, Laguna La y acá Pesquero Luis Robea, los Pesquero servicios Robea. de Santiago Gerla el Biguá este Ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla El Facebook, pero bueno, realmente Agradecer a vos Santi Por la jornada que hemos pasado este, Y poder mostrarle a todos los aficionados A todos los fanáticos del pejerrey eh, En qué condición está la laguna Porque bueno, es la primera nota del arranque de temporada Que hacemos acá en la Zoraida Pero bueno, más que contento, más que satisfecho Y bueno, espero que también la gente que vea el programa este, Puedan apreciar las imágenes Y la calidad de pescado que se está dando Sí, sí Igualmente sabemos que cuando la temperatura empiece a bajar va a mejorar inclusive un poco más el tamaño de, del pescado. Y como ya dijimos anteriormente sabemos que tiene un pejerrey de muy muy buen porte, que logrando dar con él se sí, verdaderamente hace la jornada de pesca muy muy, muy interesante. Perfecto, bárbaro Santiago. Qué lindo pescadito. Mucho pescado ese lindo, che. Mucho pescado, se está activando, bárbaro. Seguimos, che. Otro medianito lindo. Un mediano lindo, Santi. Muy bien. Vale. Mira, doblete acá con Juancito. Pica y pica. Espectacular, Santiago. Bárbaro. Muy bien. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás. Y bueno, hoy salimos a una notita con Santiago Gerling. Y bueno, estamos acá con un viejo amigo conocido del pesquero y de todos ustedes, como es Mariano Piperno. Este, Mariano también dispone de alquiler de tracker a motor, sin guía este, así que bueno Piper, como siempre muchas gracias por recibirnos, bienvenido al programa y bueno, contanos también qué servicio vas a empezar a brindar a partir de la semana que viene Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, el servicio que vamos a brindar va a ser desayuno en la mañana con café, masitas, factura, pastafrola, pastelito todas esas cosas lindas, temprano para los pescadores y a la salida vamos a tener choripanes, con gaseosa, cerveza y esas cosas. Perfecto, así que bueno, aparte tenemos acá la señorita que sí. va a ser la... La que va a asistir a los pescadores, Exacto. va a servir desayuno, Exacto. todo eso. Sí, sí. Está bueno, van a aparecer también los teléfonos de Piper en pantalla sí. para quien quiera reservar su desayuno cuando llegue a la laguna. Este, lo Que lo pueda hacer, si vos ya sabemos sí, cómo, sí, sí. cómo manejar ¿Eh? sí, sí. Así que bueno, a partir del próximo fin de semana, entonces, Piper Pesca, aparte del servicio de alquiler de Tracker, va a disponer de desayuno y de choripanes a la salida de pesca. Todo un lujo para un pesquero como es Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el programa. Eh, espero que hayan disfrutado de las imágenes, agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer las notas, este, también a, a nuestro amigo Juan acá que nos proveyó la carnada para poder realizar esta, esta nota y, y bueno, será hasta la próxima.